drásticos. Vamos a hablar de un tema pero que no tiene que ver con el estado de ánimo puntualmente, sino con un tema ya de una pérdida de peso radical o bastante drástica que ha tenido en este caso Luis Miguel, el Sol de México, porque se ha sometido a este tema del ayuno intermitente, así se le denomina, el ayuno intermitente y ha podido perder en poco tiempo más de 20 kilos y ahí estamos viendo... La nueva imagen de este artista wow. y hacemos la comparación también quizás en un momento. Ahí está perfecto. Cómo está ahora y cómo lucía antes, ¿no? Porque incluso hay otras imágenes donde se le veía bastante subido de peso. Y ahora mira tú cómo ha logrado bajar, aunque también, ¿no? Siempre están ahí la, la gente que está mirando, que tienes el ojo clínico. Que dicen que, bueno, que está con arrugas, que se le ha descolgado la piel, en fin, puede ser también propio del tema de, de bajar de peso de forma, de forma tan fuerza, radical, ¿no? No tan drástica. Se está acomodando la y piel. De de peso. Pero mira el rostro, ¿qué tal cambio, no? Los cachetes total. desaparecieron, Total, padre. total. Se puede, se puede. Así que, bueno, vamos a hablar de esto. El ayuno intermitente que ha denominado Luis Miguel en este caso que él puso en práctica y que lo ha ayudado a bajar 20 kilos. 20, 20 kilos o hasta un poco más de 20 kilos. Así que estamos con la especialista con la, la doctora Eslovenia Ulloa. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Y a ver, comente, nos explíquenos, ¿de qué se trata este tema del, del ayuno intermitente? ¿Si ¿Sí es bueno o no es bueno? Ah. Es claro, bueno, muy controversial en realidad, ah, ¿no? Ah. Porque a, dentro de la ciencia de la nutrición tenemos dos posiciones. Ah, ah. Aquellos especialistas que lo recomiendan y aquellos que no. Ah. Pero ojo, no es para todos. Ok. ¿ya? por ejemplo, el ayuno intermitente habla, de dejar de comer por cierta cantidad de horas. ¿Qué puede ser? Desde 6, 8, 16, 24, 36 horas. Y sí, wow. O sea, estamos hablando matarte de hambre. Ah, wow. O sea, el día y medio no comer no nada. No comer nada. Oh. Lo que mencionaba Luis Miguel es que uh -huh. había hecho una dieta de 36 horas de ayuno. Wow. Y eso, ¿Y eso, ¿y eso era como que claro, un día no. después dejaba otros días eso y lo volvía a no hacer así. Hace en realidad yo le llamo meter. la dieta de Mahatma Gandhi, ¿no? hacer huelga de hambre, ¿no? <risa> <risa> que es tal cual? Yeah. ¿Y qué es lo que hace que viva esta persona? Ya. Agua. agua. Ya. porque o sin sea, agua sin agua te mueres. Pero con agua puedes vivir. Pero ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo internamente? Nosotros usamos los músculos para reserva de energía. Claro. Entonces es una persona, por ejemplo, entrenada, que hace ejercicio, que come bien. Un día, pues, que no coma, no pasa no nada. Pasa nada. Pero, ¿qué pasa si yo soy una persona que no hago ejercicio, como mal y encima no como? Mm. Lo primero que voy a consumir es mi masa muscular. Uh -huh. Y es por eso que uh -huh. se descuelga la piel. Y eso ah, es Por eso es la, ¿no? la imagen que Exacto. todos están diciendo, no, oye, sí. pero se le ve todo con la piel caída. Entonces, puede hacer la respuesta Exacto. La Exacto. Muchas mujeres también optan por dejar de comer y solamente un almuercito, algo uh -huh. chiquito. Uh -huh. ¿Y qué pasa? La celulitis, los famosos murciélagos. Los Exacto, exacto. Entonces ya. la culpa en realidad es que hay que saber comer. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, si tú quieres comer tres veces al día, suficiente, ya no hay que comer las famosas colaciones o entre comidas, ajá, ¿no? Ajá. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es tener siempre los alimentos a la hora. Ahora, si yo soy una persona que sufre gastritis, tu ayuno intermitente te va a matar. Claro, ah, es malísimo. ¿no? O sea, porque alguien no, que no la PUEDE la comida hacer en el momento indicado. ayuno intermitente es una persona diagnosticada con gastritis. Por supuesto, no, porque no. el estómago al no recibir alimento empieza a liberar ácido y te Pero arde fluye, el estómago horrible. Y ya te vas incluso hasta el tema exacto, de úlceras. ¿no? Claro. Exacto, exacto. Igual, por ejemplo, en los niños jamás. Mm. El uh -huh. niño necesita energía para poder andar. Uh -huh. Una persona adulta mayor tampoco, porque pierde más músculo por parte de su edad uh -huh. también. Entonces... O sea, pero, pero digamos, dentro de, de, de esta, este tratamiento, por llamarlo él de alguna forma. El partner, partner, ¿Usted no. recomienda o no recomienda este tema de la ayuda intermitente? Yo recomiendo que vaya un especialista nutricionista a hacer su tratamiento para de Que sean. Pero no de esa forma, especial... no tan no, extremo, tan radical. No, Ahora, hay, como les digo, hay colegas que lo trabajan y bien trabajado se puede hacer. Uh -huh. Ajá. Pero recordemos, necesitamos 100 gramos de carbohidrato mínimo Ajá. para poder tu cerebro pensar. Por ejemplo, el huevo sancochado El no huevito zancochado. Ahora, el apio, por ejemplo, es un aliado siempre de las dietas. ¿Ah, y sí? sobre todo aquellos que también hacen este ayuno intermitente. porque ¿Ah, ¿Sí? El apio tiene fibra. ¿Sí? Y esa fibra, acompañada con agua, genera saciedad. Te ah, llena el estómago. A mí no entonces me gusta te quita la... las ganas. ¿no? Entonces hay los bastoncitos de apio, apio que se usa y que se va comiendo ah, mire, mucho. Detalle, ¿eh? Y el pepino, claro. por Vamos ejemplo, tiene bastante agua. ¿También? Entonces ayuda a mantenerte hidratado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ayuno, también te deshidratas, te secas. Mm, mm. Y eso es lo que daña la piel también. Claro. Entonces el pepino es un buen aliado para hacer tratamientos de bajar de peso. Claro. Pero hay que saber siempre, saber si estoy apto o no estoy apto. Ah, ¿no? Correcto. Sí. Muy, bien, Muy bien, doctora. Es lo que nos has explicado. Importantísimo. Miren, ¿eh? Para todas las personas con gastritis, entonces, atención, no seguir los pasos de los famosos que muchos dicen, así bajé de peso y muchos dicen, lo aplico. No, no Atención te con... puedes enfermar, las defensas bajan, es... en realidad puedes captar virus, eh, enfermedades. Y si, y si no pierdes es... masa muscular es peligroso. Peligroso ¿no? porque eso no se recupera. Claro, Listo, gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la especialista por estos tips, pero vamos a cambiar de tema yes. y lo habíamos anunciado. Tenemos una gran visita el día de hoy en Al día con Emilia Drago, ¿no? pues que viene.